Nuria. Sí, eh, mira, vamos a empezar en un momentito, vamos a dar un tiempecito nada más para que se, tal vez se comuniquen otras personas. Uh -huh. Ya vamos a empezar ahorita. Nada más okay. quiero abrir la presentación agradeciéndoles a todos los que nos están acompañando uh -huh. eh, y, y que ustedes van a ser los primeros que van a presentar. Así que cada uno uh -huh. de ustedes preséntese un poquito, digan de dónde vienen sus nombres, uh -huh. cada uno de ustedes, ¿ok? okay. Vamos a empezar, vamos a empezar ya, gracias. Para ahorita eh. vidas complejas, eh, entonces eso es parte de, de lo que compone México y, y pues en ello pues Chiapas encuentra la selva de la candona, uno de los últimos productos de ecosistemas tropicales del país. Entonces, como podemos ver ahí, pues este, la selva de la candona eh, tiene un vasto extenso de, de selva, como por ejemplo en la imagen que podemos ver una parte que logré tomar eh, en un mirador que se encuentra en la comunidad de la Caja Chancea, cerca de la zona arqueológica de Bonaparte, y pues que cohabitan muchas especies igual ahí, pero pues como siempre yo digo, dentro de la selva, estando arriba, pues ponemos a pensar que somos un una especie muy pequeña a estar debajo de la senda Okay, eh, un pequeño dato: en el año 2005 a 2014 la comunidad sufre un pequeño incendio uh, en la zona de de Crucero San Javier y en una zona este sistema lagunar que se encuentra se llama Laguna Carranza, en la laguna de la Caja Chancea. En cierto punto, pues estos lugares que es la reserva o la reserva de la biosfera, Montes Azules existen pocos estudios dentro de, de esa superficie, principalmente porque se, se enfocan más a hacer estos estudios de, mediante me, es imágenes satelitales más no salidas a campo. Entonces eso conllevó este, muchas cosas que me implicaron a mí porque recorrer esos lugares, la salida al campo es un poco más pesado que en satélites es estar sentado de pues, mover igual, saber mover todas estas cosas y poder obtener estos resultados. Okay, por ejemplo, los métodos de estudios más ocupados para el análisis de los distintos tipos de cambio y uso del suelo eh, son las imágenes sat satelitales, como les comentaba. Entonces, para realizar estas cosas, nos hacemos esta pregunta: ¿Qué hay, ¿Qué hay para conservar? Para saber qué es lo que vamos a conservar en dicha área, entonces debemos hacer suficientes estudios, este, que, no, que nos desglosa más o menos el, este, el a, B, C, ¿De? Okay. Entonces, en el lago pues hablamos sobre agua y suelo. ¿Qué, qué, ¿Qué formas podemos hacer estas estrategias de protección del cuerpo de agua, calidad de agua, conservación de los suelos? Hacer estos tipos de estudios para ver qué, qué problemas están generando eh, los habitantes que se encuentran cerca de ahí en la zona de agarromamiento. ¿eh? Entonces, en el B, biodiversidad, okay. ¿especies y grupos. Especies, grupos funcionales, diversidad genética, que, que esto se encuentra, por ejemplo, los, re, los recursos bióticos, la residencia y vulnerabilidad, que estos van, van surgiendo. ¿sí? Okay, entonces, nos encontramos en el C, que es cobertura forestal. Entonces, habla sobre eso, pero la superficie de, de conectividad, mosaico, de hábitat, biomasa, almacén de carbón, entonces, ¿esto qué que que ayuda? Pues entonces ayuda, ayuda a la regulación del clima, protección del suelo y cuencas de hábitat. ¿sí? Entonces, la dinámica que la de régimen de perturbación, qué tanto es sucesión ecológica, qué tanto ocurre después de en unos lugares ya perturbados o deforestados por la práctica del agua, salto un buen quema en cada, en cada área. Entonces, dentro de la comunidad, esto, esto es lo que estuve observando y analizando, entonces, esto se genera la unidad natural o histórica. Entonces, también existe pues, la conservación biológica, sistemas, silvícolas, manejo del fuego, restauración, que en dichos lugares perturbados se pueden realizar. Ok, de una superficie que es de la... La selva de la me cubre una superficie de, de 1.818.000, 54 hectáreas en el extremo del sur de México. Y entonces, pues, eh, en 1982, eh, para el Cerbello, y Brower, en 1983, 1881 se había transformado esto a 584 1.178 hectáreas, aún siendo esa es la vida de la flora y fauna de México. Okay, como les decía, un dato es de que en estos años eh, se vieron notoriamente pues, la perturbación que ocurrió en la selva la que es en la región en la que nos encontramos nosotros es de que en el periodo 2001 a 2012 la reserva mayor valor de deforestación fue la de Montes Azules que fue en la parte noreste de 3.51% el, el cañón del sumidero con el 8.72% el resto de las áreas como Mensaboga que es igual a una zona lacandona changín Nahay, Aschinán y Cantón el eh, porcentaje total de 1.88% 0.41%, 1.55%, 0.9% y el 1.5% respectivamente. Eh, datos del INEGI 2007 y CONAFOR 2010. Y, y para el área de, de Bolampag, presentó una deforestación por primera vez en el año 2012 el 0.01% en eh, la rosa tumba y quema este, de la área natural, monumento natural de Bolampag. Los extremos, de, bueno, pues hablamos de la problemática principalmente que eh, los extremos del planeta ha transformado y muestran señales de deterioro por las actividades humanas, más por los últimos años de 40, 50 años. Entonces, esto, esta es la problemática que principalmente que, que va ocurriendo es en, en las zonas aledañas. Dentro de la comunidad son los terrenos agrícolas, incendios forestales, sobre explotación de los recursos naturales. Crecimiento demográfico, que es igual, implica también las, las invasiones en diferentes áreas. Ok, entonces en, la, en lo que va a la justificación, pues estos ecosistemas, esto nos permite la continuidad de los círculos bio, bioquímicos, los círculos naturales de gran importancia, igual en la retención del suelo y, y evita la erosión. Entonces son una de las cosas que podemos realizar y por ejemplo, siendo uno de los refugios de la flor y fauna de la vida silvestre es que dentro de la selva lacandona, de las especies amenazadas, en peligro de extinción principalmente por la, la cacería cultiva o en tiempo de veda ¿sí? ¿Sí? Okay. En el mapa de eh, área de estudio de la comunidad, que eh, ahí lo podemos este, ver, fue esa pequeña porción donde realicé mi estudio dentro de las tres subcomunidades de, de la comunidad de la caja Okay, Bueno, la superficie de, de terreno aproximado eh, que abarca la subcomunidad de, de la caja chanceal es de 10.430 hectáreas, de una, tan solo nada más de, de la Comunidad de la Granja de ¿sí? ¿Sí? Ok, pues en el trabajo de campo, como les decía, pues fue algo muy pesado, pues, fue la principal herramienta que yo ocupé, este, pues la cinta métrica para medir la superficie de, de estos lugares deforestados el GPS para la georeferenciación, la libreta de campo, pues una cámara fotográfica para evidenciar la, la salida del campo ok los, los resultados que obtuve principalmente es en las hectáreas deforestadas, por ejemplo podemos ver que la caja sea del 42% el 17% fue el de el de San Javier, el de 41%, pues, 20. Entonces, durante este estudio que se realizó, 48 muestros y se obtuvo un total de 64 puntos de deforestación en la subcomunidad de La Cajancha Sea. Sí, entonces con la gráfica nos indica que el barrio de La Cajancha obtuvo un mayor deforestación, que es lo que les indicaba. Ok, las hectáreas deforestadas que fueron, por ejemplo, vegetación primaria y vegetación secundaria. Entonces, podemos observar que ahí el que tuvo mayor este, deforestación fue la vegetación secundaria. Y claro, es igual, este, la vegetación primaria no deja de ser importante también como pues este, igual la de vegetación secundaria. Sí. Bueno, aquí podemos ver que crucero eh, San Javier, pues en hectáreas este, deforestadas, es el 5%, bueno, el de secundaria el 5.5% y primaria el 6, 6%. Ok, BT. En hectáreas podemos ver que en vegetación primaria pues, fue de 1.5 hectáreas, y el de secundaria son 26 hectáreas. Y la comunidad de La Caja, pues, que sufrió pues el de vegetación primaria pues 3 hectáreas, el de secundaria 26.25 hectáreas. Ok, conclusión. El presente trabajo realizado muestra que existe una tasa de deforestación de cobertura vegetal de la subcomunidad de la cancha San Cea. Esto, el análisis y la comparación de los resultados con los diferentes tipos de vegetación más deforestados. Registró que es la vegetación secundaria con un 83% equivalente a 57.75 hectáreas mayor superficies deforestada de la subcomunidad de la cancha San Cea. Y se registró un mayor deforestación de hectáreas del 42% equivalente a 21.5 hectáreas de la cancha o sea, Esto quiere decir que el crecimiento principal de la población, esto va, va viendo que esto va afectando, que entre, entre más exista la población, más demanda requiere para la realización de la rosa tumba y quema para pues, usos. Sí, el uso del suelo y pues, el autoconsumo principalmente dentro de la comunidad. Okay. bueno, hablando sobre, este, ya culminando sobre el, el de la análisis de la pérdida de la universidad dentro de la comunidad, okay. hablamos sobre historia oral de la Caja Anciana. Okay. Entonces, hablamos de cultura y conocimiento de los lacandones de Chiapas. Hablamos del significado de la comunidad de la Caja Anciana, que significa la serpiente de agua de la pequeña estrella. Esto es lo que significa el nombre de la comunidad. bueno. Mi abuelo y mi papá mucho antes, siempre nos narraba y nos recordaba principalmente cómo, cómo es de que nosotros adquirimos esos conocimientos de vivir dentro de la selva y de esta forma recordar cómo nosotros subsistíamos de la selva antes de que llegaran los exploradores y nos dieran a conocer, este, nosotros, este, nos dieran a conocer al mundo, a la civilización. Entonces, esto implicó mucho a que los exploradores fueron los primeros que tuvieron contacto con, lo, con la comunidad de La Candona, que somos nosotros. Entonces, hablamos de, principalmente de los fundadores de la comunidad de La Caja de eh, que fue José Pérez de Chambó, Cayón Carranza, Pancho Villagor y Quino Obregón, principalmente que es mi bisabuelo. ¿sí? Y, y aquí tenemos una pequeña foto, principalmente que ellos fueron los los fundadores de la comunidad y quien principalmente igual Gino Bregor, el que se encuentra con camisa color crema. No. La camisa color crema? El de la tercera. La sí, él fue principalmente quien fue quien les mostró a los exploradores para conocer la zona arqueológica de Unampak principalmente pues por la inocencia principalmente fue lo que ocurrió que se les presentaron obsequios, por ejemplo en ese tiempo se desconocía el azúcar, el aceite la sal y algo muy novedoso para ellos fue eh, el arma de fuego una de las herramientas que era muy este como es pues muy atrayente para ellos que desconocían, entonces de esa forma fue que les convencieron, pero claro eh, Quino Obregón los condicionó a que esta no saliera a la luz, sino que eh, la mostración de esa área se quedara hasta ahí nada más con él pero pues como quien dice uno siguió y tenía más estudios entonces hubo más la probabilidad de de dar a conocer este, la zona arqueológica de sí. Sí. Sí. Okay, Los saberes ancestrales los milenarios, eh, ceremonia de la candora. principalmente esto como pueblos originarios nosotros, eh, debemos estar muy enlazados con esto porque tenemos y conocemos la forma de cómo hacer que que entre el hombre y la naturaleza convivan en armonía. Eh, un pequeño, por ejemplo, una de las varias formas de tener una mujer la cantona anteriormente, eh, una mujer ya con esposo, pues mantenía el penacho pues, de alguna ave o acamayo, tocando, como podemos apreciarlo ahí. Entonces era muy complicado. Para una persona, el que se vestiera una mujer, un hombre, como nosotros, no era tan fácil a que accediéramos que un hombre. teníamos que pasar o realizar muchas actividades como trabajo en el campo la, para pagar el pago de la mujer que digamos que a la edad que tenía, es la edad que podías trabajar al suelo. Sí. Ok, entonces lo que valoraba la cultura de la candona era la casa, peste y, y la recolecta. Gracias. Muchas gracias Ernesto Y ahora parece que va a seguir María Esther no, Carlos. Carlos ¿Cómo? Va a seguir Carlos Ajá ¿La ¿Se ve la presentación? Bien? No Vamos compartiendo. Espérate. ¿Qué me ¿Dónde está el, el.? Ajá, ahí está ya. Muy bien, gracias. Bueno, muy buenas noches, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Carlos Chambol Sánchez, soy de la comunidad La Cancha Chancellar, municipio de Ocosimo Chiapas. La red. Como ingeniero en recursos naturales, igual con mi compañero en la Escuela de la Universidad Tecnológica de la Selva, se, se lo bien. Eh, mi principal labor, mi, mi principal, este, ¿cómo le diría? Mi, mi ego, mi principal ego es el conditorio en cuestión de vida silvestre. Desde aquí mi compañero presentó un tipo de estudio en la vegetación que va ligado mucho a la parte de la vida silvestre. Eh, lo que voy a presentar es un monitoreo comunitario que a través de los años la comunidad ha venido pagando por parte de los pagos de servicios ambientales, con grupos, a, es un trabajo a mediano plazo, es, por ejemplo son trabajos temporales en la cual nuestras autoridades aportan esa parte para poder ir conociendo la calidad de la vida silvestre y obtener datos más recientes de nuestra fauna. Este, para entrar un poco al conocimiento, el monitoreo, eh, para mí, en mi, en mi punto de vista, es una herramienta básica para la obtención de datos en específico, la vida silvestre, en la cual yo he trabajado durante mi etapa de estudio, durante mi, mis trabajos en Tesina he estudiado esa parte del monitoreo de la vida silvestre. El monitoreo comunitario, en mi perspectiva, es una de las estrategias de colaboración multidisciplinario, como por ejemplo mis compañeros, eh, pues es para la obtención de información en el campo. Es algo más o menos una introducción de qué es el monitoreo comunitario y cuáles son las herramientas que podemos obtener, que, que necesitamos para obtener estos datos. Como por ejemplo, dijo... Una parte de su, de su, de su, de su, de su trabajo de Ernesto ¿no? se utiliza principalmente cámaras trampa, como se ve en la imagen. Utilizamos GPS y violetas de campo, y en algún momento utilizamos este, guías para, la, para la, identificación. la identificación de las especies que se vayan este, observando o registrando. Bueno, esta, esta es una actividad muy importante, tanto a nivel mundial e internacional, a nivel local, este, por la, por, para conocer y dar a conocer la diversidad biológica que existe dentro de la zona de la Caldona, como parte de nuestra riqueza natural y cultural, claro que he estado viva durante muchos años, que ha estado viva, durante muchos años junto a nosotros y a, a nuestros vecinos que se encuentran que es en Nueva Palestina y lo que son la parte de la etna que son de frontera colosal. estamos a márgenes estamos en la parte este amortiguamiento de, desde de la parte de la, de la reserva de la biosfera de montes azules por eso es muy importante conocer Ahora sí que la naturaleza dará a conocer la parte de qué estado de conservación se encuentran cada una de las especies, tanto mamíferos, tanto reptiles, tanto anfibios, pues, específicamente también en insectos. Y como por ejemplo, con eso se mi compañero, en la vegetación que va muy vinculada, la vegetación que es la hábitat de cada una de estas especies que vemos. Este, como les venía diciendo hay un, un, este, una, un pequeño antecedente a través de estos trabajos que, que hemos hecho, que han hecho otros compañeros como grupos de brigadas de jóvenes de vigilancia durante, durante un periodo de tres años este se lo considera como un trabajo temporal, no tenemos un trabajo en la cual sea de largo o mediano plazo, lo que estamos buscando nosotros como jóvenes es crear una red en la cual mantengamos nuestros estudios, nuestros trabajos durante a largo plazo, ir obteniendo información en campo, ir obteniendo más datos para conocer la hora, así que la naturaleza y dar a conocer la conservación de cada una de ellas. Siguiente. Este, bueno, les hablaba de, de, de las estrategias que necesitamos realizar, principalmente lo que nosotros tenemos es eh, la visión, es la parte de los trabajos de campo y la obtención de cada uno de los datos. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos dentro de la reserva de la biosfera de Montes Azules, que es extensa, total a su totalidad, una vegetación extensa en la cual necesitamos conocer el estado actual de su conservación, tanto en la parte de, de la vegetación y de la fauna que se encuentran dentro. Una de nuestras propuestas es esto, crear una red de jóvenes de las diferentes subcomunidades que se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera de Montes Azules y pues por supuesto que sean multidisciplinarios y tener una buena, un buen dato para tener un buen resultado y posteriormente presentarles a ustedes como nos están viendo ahorita en otros talleres, en otras conferencias y pues así dar a conocer todos una infinidad de datos, de información, porque acabo de mencionar que hay especies, como decía mi compañero, hay especies que se encuentran en la no registradas como especies en peligro de extinción o, o en protección especial, y de igual forma hay especies que se encuentran en la lista de especies en peligro de extinción. Y ese es nuestro, nuestro principal trabajo. Este, enfocado a nosotros, tanto la parte cultural, tanto la parte de la, de la biodiversidad y pues, de las partes religiosas, como decía mi compañero, va ligado mucho a esta a parte de la vida silvestre. Y pues esta es nuestra misión, es la conservación y la protección de cada uno de ellas. Esa es toda mi participación y pues sigue mi compañero. Muchas gracias, Carlos. Y ahora nos va a acompañar este María Esther, ¿verdad? Sí. Ya, muy bien. Aquí lo, puedo manipular. aquí lo puedo manipular ¿Ya? Ya, yeah. perfecto okay. eh, Muy buenas, bueno aquí en Chiapas es, son exactamente ya noche eh, Pues buenos días, buenas noches, no sé cómo andan por allá Yo me llamo María Esther Velasco García, eh, originaria de la, también de la subcomunidad Lacandona de donde provienen mis compañeros, pero en la subcomunidad Nueva Palestina. Eh, originalmente la idea viene... Eh, eh, o, es, o viene en nuestro libro, que es el eh, Psicología Comunitaria en la Era de Descolonización. Pues los autores somos nosotros y agradecemos el espacio. Eh, también a nuestra editora Nuria por todo el apoyo durante todo este tiempo. Eh, bueno, yo quisiera hablar primero sobre la colonización de la selva lacandona desde la experiencia local, desde cómo mis abuelos llegaron y llegaron a la selva lacandona, porque desde un principio ya eh, la cultura maya lacandona ya estaba asentada en la Chanciap que ya estaba en la zona lacandona, Y entonces vinieron, eh, mis abuelos son provenientes de los altos de Chiapas, llegaron a la selva en busca de tierra, porque les prometieron tierras, en sí la selva estaba como, eh, no, no había sido invadida, eh, la selva era piquen, era estaba todo el territorio de la lacandona. Después de que se, eh, pues, eh, la población se enteró de que había selva en la lacandona, pues todas las poblaciones, poblaciones eh, que estaban en busca de tierra emigraron a la lacandona. Entonces eh, mi abuelo es de los altos de Chiapas eh, y emigró a la zona lacandona. Eh, eh, y nunca dejaron su cultura, porque nuestra cultura siempre la llevamos a donde quiera que vayamos. Entonces, la misma cultura que tenían eh, desde los Altos de Chiapas, lo llevaron también en la selva lacandona. Y eso también ha... Ah, ah, eh, ah ha dado paso a que es un poco complejo la toma de decisiones, la participación comunitaria, el análisis de también dentro de las tres subcomunidades, la inclusión y la participación de las personas locales en, en, en las tres subcomunidades. Como verán, eh, también esto eh, ha dado paso. Poco a poco hemos ido avanzando. Ahorita ya se incluyen las mujeres, como verán en la fotografía. Hay dos mujeres que venden artesanía, venden bordados. Poco a poco, las mujeres han ido eh, generando eh, participación local. Y también en la otra fotografía se ve cómo se puede aprovechar nuestros recursos naturales de forma eh, natural, de forma ancestral. Eh, se, ahí en la fotografía se practica la, la pesca, la pesca tradicional. Eh, paso a la siguiente. Bueno, También quiero hablar sobre la medicina tradicional y la cosmovisión indígena. Esto ha sido muy importante desde nuestras épocas coloniales, desde que coexistimos con nuestros recursos naturales. No se ha abandonado y no, creo, no, se, y no se va a abandonar porque justamente la, la memoria de nuestros abuelos la seguimos guardando. Todos sus conocimientos nos siguen transmitiendo. Eh, lo que ven en la imagen es mi abuela, ella es partera, partera tradicional, ...usa muchísimo medicina tradicional, tanto en la salud, el cuidado de los niños y todo eso. Eh, hay un caso que acaba de suceder, por ejemplo, el, el, el, la medicina tradicional es muy extensa, está muy ligada también a la conservación de los recursos naturales. Porque hay muchas plantas medicinales que solamente pueden existir en la, en, en la selva. Y hay muchas plantas medicinales que pueden coexistir en un hábitat eh, de, no deforestada. A eso vamos. ¿Qué pasa si la deforestación de la selva lacandona aumenta, aumenta, aumenta? Se va a ir perdiendo todos estos recursos, estas medicinas que se han utilizado ancestralmente. Eh, eh, como verán, también eh, se practica mucho la cultura, la tradición. Eh, eh, se celebra Día de Muertos y eh, es eh, detrás de la foto aparece un altar sobre las ofrendas de los, de los santos difuntos que nos visitan los 2 de noviembre. Es una tradición que se practica mucho en México. Y al otro lado de la fotografía aparece una zona arqueológica eh, que también dentro de las zonas arqueológicas nos podemos dar cuenta de cómo, cómo antes eh, existía, cómo antes Coexistimos en nuestro entorno. También, eh, como verán, hay muchas plantas encima y son todas esas plantas que nos dan a entender que, que es necesario adoptar y empezar a adoptar eh, estrategias, empezar a adoptar eh, nuevas, eh, eh, eh, adoptamos esta cultura de que podemos coexistir con nuestros recursos naturales sin extinguirla, sin, sin matarla, sin, sin eh, destruirla. Paso a la siguiente imagen. Eh, ¿Cuál es el papel de las juventudes locales en la co-creación de comunidades sostenibles? ¿Por qué existe esta, por qué sí que existe esta frase de co-crear comunidades sostenibles? ¿Por qué ahorita debemos de co-crear nuestras comunidades y que sean comunidades sostenibles? Porque si hablamos que desde un principio llegan nuestros papás a la selva y lo que practican es, por ejemplo, la deforestación debido a que quieren cosechar maíz, cosechar frijol, y no, no, no juzgo, hay muchas personas que practican la agricultura tradicional, no la agricultura de monocultivo, sino la agricultura donde siembran maíz, frijol, eh, cilantro, cebollín, etc., en un mismo área de cultivo. Y esa es la agricultura que debemos de promover, esa es la agricultura que es necesaria en nuestra cultura, porque nosotros no sabemos, por ejemplo, se adoptó la ganadería, y actualmente la ganadería se practica como, como extensiva, y es una de las, una de las uh, actividades que amenaza la selva lacandona, porque, justamente porque se destruye mucha selva uh, al hacer ganadería extensiva. No estamos en contra de la ganadería extensiva, lo que sí nos gustaría es que aprendamos y adoptamos estrategias para que esta ganadería pueda ser sustentable. Por ejemplo, la ganadería silvopastoril. ¿Cómo podemos eh, practicar la ganadería? Es una actividad agropecuaria, es una actividad donde comen muchas familias, es una actividad donde... Eh, abastecen muchas comunidades sus necesidades eh, económicas, eh, eh, de salud, etcétera Entonces no lo podemos como limitar o eliminar esta actividad, es primordial. Pero hay que adoptar estas, estas medidas para que se promueva la ganadería silvopastoril y podamos implementar como eh, árboles leñosas, árboles maderables dentro del potrero para que así estemos, eh, trabajemos en conjunto con nuestros recursos naturales y no las acabemos. También en esa imagen aparece un programa de un monitoreo comunitario, como ya mencionaban mis compañeros, pues como estamos en la selva, eh, nosotros como jóvenes es importante conocer qué es lo que coexiste en la selva, qué hay en la selva. Eh, cuando yo inicié a dar talleres de educación ambiental en las escuelas primarias, yo le preguntaba a los niños, eh, qué hay en la selva, y me respondían, no hay, hay elefante, hay, eh, hay jirafas, hay oso oso oso panda y cosa que no existe eso en la selva. Entonces, nuestro papel es también difundir qué es lo que hay en la selva para que así valoremos todo lo que tengamos, porque no podemos valorar lo que no conocemos. Entonces, tenemos que conocer primero qué es lo que tenemos para que de ahí busquemos estrategias y podemos implementar y poder conservar. Eh, también eh, ahí aparece, un, donde estoy platicando con un grupo de jóvenes, porque eh, la intención es que se promuevan, eh, se formen más promotores ambientales, más, se preparen más jóvenes para que puedan, podamos juntos difundir más acciones, hacer más acciones y poder juntos complementar y ayudar a la conservación de la lacandona. También en otra imagen aparece sobre los ODS 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Es importante practicarlas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de una meta, por ejemplo la meta 15, que es eh, ecosistema eh, y vida de especies silvestres, vida de ecosistemas terrestres, eh, no solamente incluye, no, no solamente se enfoca en la conservación de los animales, sino también se enfoca en crear comunidades sostenibles. También se enfoca en qué podemos hacer para que, para que se incluya la participación de las comunidades. La idea es que no quede nadie atrás. No podemos dejar nadie atrás, ¿por qué? Todos nos necesitamos y nuestra población también nos necesita. Y yo creo que justamente estamos nosotros, los jóvenes promotores, mis compañeros, y yo eh, buscando esto, buscando que nos ayuden, buscando que nos apoyen, buscando eh, estrategias para que podamos eh, trabajar en conjunto generando alianzas. Solamente cuando generamos alianzas eh, podemos eh, construir más, podemos hacer más. Y esa es la idea primordial. Paso a la siguiente Diapositiva. Este es el sistema lagunar de Montes Azules, ven eh, dos imágenes donde hay eh, lagunas, donde hay recurso agua. Eh, también aparece al lado un, un bichito pequeño que parece un rinoceronte. Eh, de aquí al lado aparece un tapí, que es el animal más grande de la selva lacandona, es originario, eh, eh, es originario y nativo de la lacandona. ¿Qué pasa con el sistema lagunar de Montes Azules? Recientemente, debido a las invasiones, se ha delimitado, o sea, las autoridades locales se eh, dieron, se dieron estos límites y se les cedió a las invasiones. Entonces se reduce el nivel, el nivel de, de cobertura, eh, el nivel de la selva. Actualmente creo que hay como 400 mil hectáreas aproximadamente ahorita en 2020 porque se acaba de hacer una nueva delimitación interna con autoridades comunales y con nosotros invasiones entonces eh, se reduce el nivel de la cobertura vegetal de este sistema lagunar la cual es muy importante su conservación porque todas las comunidades que vivimos abajo de este sistema nos, alim nos alimentamos de este sistema este es un sistema, eh, son lagunas grandes, enormes, que almacenan agua. Y este agua infiltra y se distribuye en todas las comunidades. De hecho, pasa en, en varias comunidades donde nosotros, Nueva Palestina toma agua, Ejido Plan de Ayuda toma agua, eh, Ejido Chamizal toma agua. Eh, inclusive va al río, río, río eh, Flor de Cacao y llega al río La Canja. Después del río, la Canja desemboca en río Usumacinta. Entonces, este importante remanente eh, es muy importante, y su conservación no solamente depende de nosotros los jóvenes activistas, no solamente depende de nosotros los jóvenes que, que hacemos eh, en labores con voluntarios, comunitarios, sino también depende mucho las instituciones gubernamentales, instancias internacionales para que juntos podamos co-crear eh, y también co-crear la conservación. No solamente eh, podemos exigir que se conserve, simplemente de que también eh, la conservación no puede darse por sí sola. Se tiene que incluir la participación de las poblaciones locales, incluir la participación de las mujeres, incluir la participación de las juventudes locales. ¿Cuánto voy de tiempo volví eh, el, el tapir, el tapir es también una de las especies que está amenazada justamente como ya les vuelvo a decir, de que su, la cobertura vegetal de la selva se ha estado reduciendo año con año y entonces todas nuestras especies silvestres eh, pasan a, un, a una etapa de, de amenaza, porque ya no encuentran suficiente alimentación en la selva, ya no encuentran el hábitat que ellos quieren, ellos necesitan. Entonces, eh, ellos son actores importantes dentro de, la selva, dentro de la selva, dentro del ecosistema, porque ayudan a dispersar, eh, polinizar, dispersar otros tipos de, de árboles, otros tipos de vegetación, y para... Las especies eh, eh, cumplen un, un eh, papel importante dentro del ecosistema y sin estas especies, la selva no sería como hoy se conoce. Paso a la siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué está pasando en la selva lacandona? Esta es una pregunta que todos deberíamos de hacernos. ¿Qué está pasando en la selva lacandona? Uno, las invasiones irregulares eh, llegan y no se van a salir, no se salen de la selva. Entonces, las comunidades internas están buscando que se regularicen, pero el gobierno mexicano ya no, ya no está autorizando regularizar eh, invasiones. Entonces, eh, eh, como la gente la candona, o sea, las comunidades, las autoridades necesitan resguardar ya su límite, entonces están ascendiendo a domar estos territorios para que así eh, y así se, ya se evite confrontamientos, enfrentamientos, etcétera. Sin embargo, lo que no se está viendo es que la, la cobertura de la selva se está reduciendo y si se reduce la selva, o sea, vamos a tener más problemas ambientales, catástrofes naturales, porque nosotros dependemos de la selva. Los que no conocen la lacandona, eh, inclusive eh, otros amigos de afuera dicen, ah, pues ustedes viven en la selva, el cambio climático no va a llegar en la selva. Es mentira. El cambio climático es global. Los efectos del cambio climático es global. ¿Qué pasa? Recientemente, el año pasado, se redujo muchísimo el nivel de esta laguna, que ya pasó, que les enseñé en la diapositiva anterior, se redujo, redujo bastante. ¿Qué está pasando entonces? se está viendo los efectos de, de las actividades antropogénicas eh, de las montañas que se están deforesta, deforestando las montañas y bueno, entonces eh, causa que se vayan secando y se reduce el nivel del agua del sistema lagunar, de la cual dependemos la mayoría de las poblaciones de la cuenca baja. Entonces, eh, eh, estos asentamientos, eh, invasiones irregulares, eh, eh, son muchísimos, no Ese es un tema complejo, que, que no solamente nos compete a nosotros como los jóvenes, sino también les compete más a las autoridades porque son los que toman decisiones dentro de la comunidad. También les compete el gobierno que solucionen estos tipos de detalles. También les compete las autoridades internacionales para que podamos eh, juntos eh, solucionar problemas. Yo sé que solamente estos problemas no pasa nada, no pasa solamente en la lacandona. He visto que pasa en muchísima selva, como pasa en la selva amazónica, como pasa en la selva de, de, de ¿cómo se llama? El país, perdón, que se me olvide. Entonces, estos problemas no, no solamente es eh, en la selva de lacandona, sino pasan muchis, muchísimas de las reservas. Entonces, yo creo que estos tipos de conferencias nos ayudan a entender eh, qué proceso seguir, qué podemos hacer, cómo nos podemos apoyar, cómo podemos crear una red para que juntos ayudemos a solucionar nuestros problemas locales. Y bueno, después viene la cacería de especies endémicas, también ven una foto de un jaguar, que eh, lo mataron... Eh, en la otra foto aparece pues unas, unas gallinas, la población va y lleva a sus animales, en, como nosotros colindamos en la reserva, llevan a sus animales ahí para que los críen y etcétera. Pues bueno, y como el, el hábitat de jaguar ya no, ya no le satisface porque también hay mucha cacería, o sea, las personas, las poblaciones eh, cazan la, la alimentación de la jaguar que es totalmente carnívora, entonces, ¿qué pasa? El jaguar al no, haber, al no encontrar alimentación dentro de su ecosistema, busca afuera, entonces mata a los animales, inclusive ha habido conflictos entre jaguar a, a personas ganaderas justamente porque se les comen los ganados. Entonces, es un problema eh, complejo, pero se puede solucionar mediante estas estrategias que les mencionaba. Entonces, y la mínima participación de los gobiernos e instituciones para regular actividades que amenazan la selva lacandona. Porque, Como les decía, les decía eh, creo que nos compete a todos como México, como Chiapas, como municipio o cocinio, y como nosotros los gentes locales, eh, buscar solución. Pero no nos pueden responsabilizar solamente a nosotros los jóvenes eh, eh, solucionar estos problemas. Entonces, yo les invito a que nos ayuden, aportemos ideas, a que construyamos juntos cómo solucionar problemas, quizá ha, habido, ha pasado en otros eh, espacios, en otros países, en otras comunidades que podríamos adoptar nosotros. Invitamos también a las instancias internacionales a que... Nos vuelvan a ver para que porten a nosotros. Nosotros somos jóvenes que nuestra intención es ayudar a las comunidades, incluir a las mujeres, y que las jóvenes también sean tomadores de decisiones en sus comunidades locales. Eh, creo que es toda mi participación. Me pase mucho. Muchas gracias. Eh ahora lo único que necesito muchas gracias marister y todos ustedes han sido presentaciones muy importantes y muy impactantes puedes quitar tu um, eh, compartir pararlo ahora yo nada más voy a, a compartir eh, una presentación de un compañero eh, alfredo chancayun king quien um, quien desgraciadamente lo perdimos por um, no sé qué otra screen estoy viendo aquí. Sí, ¿me la pu pueden ver. Sí. Sí, la están viendo ahorita. Ok, gracias. Eh, desgraciadamente lo perdimos por uh, el covid, por la pandemia, y iba a ser, eh, iba a venir, iba a estar con nosotros en, en este momento eh, presentando su trabajo como maestro único que habla eh, la lengua lacandona, hablaba la lengua lacandona y que estaba dedicado al, a la educación de sus comunidades. No se ve la pantalla. No se ve. Oh, no. Ay, no sé por qué veo aquí otro de estos diferentes. Oh, qué bárbaro. Pues no vamos a poder. No sé qué está pasando. No, no puedo este, compartirlo. Estoy viendo otra, otra pantalla aquí. Allow Zoom to share screen. Share. Share. Vamos a ver. ¿No lo ven? Mm. No sé qué está pasando. Bueno, pues creo que va nos... um, <clears throat> Noria, i i have your slides I can share them myself if you would like i do you is it the how three do you slides to send them um why is it that i cannot share the screen i see the the desktop of somebody else <laughs> you just have to make me a co-host so yeah i thought that Sam did make me co-host here we go. Oh, but that's not mine. I, that I'm not sharing this. I'm sharing his presentation, so I need to be able to share my screen from my computer. I don't know, but he he made me um, co-host. Yeah. But I'm seeing the screen of somebody else. well i will just have to to just share about him he was going to accompany us in this presentation um his name is alfredo chancayunquin and he was the only uh person the only uh professional who was trained in a pedagogical university in mexico and um he passed away uh two three months ago due to COVID. um he worked with um a kind of early education or head start in mexico that he uh, put in place himself the first uh, you know kind of education in in that area that was totally devoted to working with um, with babies with uh, young uh, children uh, so that they could preserve their language and their knowledge from early, early generations. I'm sorry that I couldn't share his screen. Maybe we can put it later somehow accessible to you. Um, and I think that what I'm gonna do now is just closing the presentation because we have run out of time. I don't know if we can um, have some questions or discussions or. It's over. <laughs> uh, if people want to put any questions in the, the chat. Thank you, Nuria. Sorry, Thank we couldn't share well. those share those slides. I don't know what happened. To... Yes, I don't know. Uh, I don't see exactly questions um, in the chat, so. Yo tengo una pregunta. Sí, la puedo sí María responder. Olga, gracias. Sí, saludos. Me encantaría si pudieran hablar un poco de cómo los jóvenes y las jóvenes empezaron ese trabajo. O sea, ¿qué los motivó, las motivó a hacer ese trabajo en conservación y, y en educación ambiental? ¿Sí, ¿Quién quiere contestar la pregunta? Justamente, pues como eh, sabrán, eh, nosotros eh, vivimos, colindamos con la reserva de la biosfera de Montes Azules. Y como nosotros estudiamos de algún modo, vimos esta materia sobre la importancia de la conservación de los recursos naturales, el ecosistema y los recursos biológicos. ¿no? Y entonces, eh, mediante una capacitación, nosotros nos dimos cuenta de que no estábamos tan sensibilizados de las problemáticas ambientales que coexisten nuestras comunidades. De base a eso, empezamos a generar líneas de acción. Empezamos primero por talleres de educación ambiental, después... Eh, nos dimos cuenta de que no basta con dar talleres de educación ambiental, simplemente de que las, las problemáticas eran distintas, eran otras, ¿no? necesitábamos que los jóvenes se incluyeran a nosotros, para, por eso eh, también empezamos a generar, eh, planeamos sobre formar jóvenes, formar promotores ambientales para que todos, yo creo que mientras más se sumen, más acciones podemos hacer, hacer y mientras más hacemos, juntos lograríamos la conservación de la selva lacandona. Gracias, gracias, Marister. Creo que ya nuestro tiempo ha llegado al final y pues quizás tengamos que terminar aquí, Rachel. ¿Estoy en lo correcto o tenemos todavía unos cuantos minutos? Uh, there is just one question in the chat there, you're, I don't know if you've seen from Chris Keys. Uh, okay, ah, yeah. ya dice ¿Qué ha pasado con la selva Lacandona? A ver, what has happened in Lacandona with the youth involved in your proyecto since the time frame presented? Uh, oh, porque ustedes pusieron que su proyecto terminaba en 2017. ¿Qué ha pasado con su trabajo y la juventud en la selva Lacandona? ¿Quién quiera contestarlo? ¿Quién bueno, quiere contestarlo? el trabajo que se realizó en, en la etapa de los tres años desde 2007 este, sí, sí, sí, sí. siguió dando el este, gobierno del estado a las, a las autoridades como pago de servicios ambientales en la cual eh, pues sinceramente no tengo una buena información de cómo lo estén manejando pero por mi parte y con nuestros compañeros hemos gestionado este, proyectos de monitoreo, en la cual nosotros les, pues, que como les decía, esos trabajos son temporales, no, no, les, no nos dan no nos aportan un apoyo de trabajo a largo plazo en la cual nosotros le podemos dar seguimiento a este tipo de trabajo, de monitoreos y el, por así que para hacer puede ser mi compañero educación ambiental eh, lo que nosotros estamos buscando ahora es, es eso, ¿no? Este, el apoyo de ustedes, el apoyo de instituciones, tanto guber gubernamentales y no gubernamentales, en, en gestionar proyectos como estos, ¿no? Y pues darle seguimiento, porque sinceramente a nosotros nos faltan herramientas de campo, en la cual nos ayuda mucho para la obtención de esta información y así procrear, por ¿no? Pues este, eh, dar a conocer tanto en... En los óperes, en, las, en los sectores educativos, tanto en la, ahora, así que en la sociedad en general, para que puedan conocer ahora, así que el estado y el estado actual de cada una de las problemáticas que tenemos dentro de la semana. Gracias. ¿Quieren agregar algo, Ernesto o María Esther? Sí. Bueno, agrego algo. Así como decía este, el compañero Carlos, mira, eh, una de las cosas que ocurre es que a veces nosotros, como jóvenes, quisiéramos darle continuidad a los trabajos de campo, de monitoreo, infinidades de, de actividades que pudiéramos hacer, es de que a veces eh, no encontramos financiamientos o apoyo, por lo menos, de, de cómo hacerlo eh, para que podamos lograr esto y obtener mejores resultados. Por ejemplo, dado caso de lo que yo estoy practicando, les, les comento un poco. Yo lo que estoy realizando ahorita actualmente es eh, adquisición de conocimientos de, de, de ceremonias, de ceremonias eh, ancestrales, eh, la candor, que conlleva eso de, de conocer esto espiritualmente, de cómo se enlaza la naturaleza con el ser humano y el, y el espiritualismo de los dioses eh, Maya Lacanón, ¿no? esto que nos ayuda a entender eh, a la naturaleza qué es lo que está viviendo y qué es lo que necesita lo que, lo que nosotros la naturaleza nos aporta nosotros también debemos aportarle a ella, porque no nada más solo es depender de la naturaleza y, que, y decir, bueno, pues la naturaleza ya nos gritó, pero no les vamos a aportar nada ¿no? a la larga esto pues lleva consecuencias y entonces, esa es mi aportación Gracias. Eh, María Esther, ¿quieres agregar algo ya por unos uh, últimos dos minutos? Porque ya nos pasamos del tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, sí es muy importante que eh, podamos continuar con nuestras actividades en la selva, desarrollar eh, eh, programas de monitoreo, educación ambiental, eh, ...promoción de la cultura ancestral, seguir promoviendo la agricultura tradicional, la ganadería silvopastoril. Todavía queda mucho, mucho que hacer, ¿no? Eh, y no nos podemos quedar truncados, necesitamos avanzar, seguir haciendo más. Eh, nuestra nueva, ahorita, eh, la propuesta de co-crear comunidades indígenas es de que puedan, al fin, participar las mujeres en los proyectos comunitarios y que también los jóvenes sean incluidos en la toma de decisiones locales. Porque eh, la decisión que se toma a nivel comunitario no solamente va a afectar a los tomadores de decisiones, sino también a, les va a afectar a las mujeres, a los jóvenes, inclusive a los niños. Entonces yo creo que esto debe ser plural, ¿no? debe ser una participación eh, tomada juntos. Entonces eso es lo que... Lo que estamos eh, también planeando ahorita, eh, muchísimas gracias a todos por el espacio que nos brindaron, a la ministra por el apoyo que nos ha, ha brindado durante todo este tiempo y justamente también al, al Ecosur por abrirnos las puertas y poder estar aquí eh, transmitir el Zoom. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias también y pues les agradecemos que hayan quedado también un poquito más tarde del tiempo limitado. Y a ustedes tres, muchísimas gracias por habernos acompañado gracias. y gracias. haber hecho una presentación admirable. Esperemos que su trabajo tan importante continúe por muchos años más y que siga teniendo frutos como los que ya están recogiendo. Gracias. gracias. Hasta luego gracias. a todos. Muy amables. Gracias. to be checked.